inversión de gran importancia y desarrollo para nuestra provincia de Duarte. En la Cámara de Comercio y la Unión de Comerciantes de la región nordeste, hace más de 15 años que hemos venido exigiendo a las autoridades y a los gobiernos que hemos tenido en los últimos años de que San Francisco de Macorís debe, debe tener esa vía de comunicación, esa carretera de entendemos que de gran importancia, hacer la conexión San Francisco-Río-San Juan. Pero no solamente vamos a tener el enlace específico San Francisco-Río-San Juan. Lógicamente que habrá un, un, un desplazamiento a nivel no solamente de la provincia de Duarte, sino a nivel de la región y, ¿por qué no, el país? Conectamos con Río-San Juan, pero viceversa vamos a conectar con Gaspar Hernández y toda la zona turística más cercana que tenemos San Francisco Macorís. Nosotros no tenemos no tenemos playa, no tenemos eh, agua salada cercana. Entonces, esa es la vía más cercana que tenemos. Por esta razón, debemos continuar la insistencia de continuar pidiéndoles al gobierno de que esa carretera sea construida y más aún que esa carretera está un poco avanzada. Ya, como dicen en el campo, ya está estrecho, hecho, hecho lógicamente lo que falta es acondicionar y terminar lo que nos falta. Ya se ha hecho una, una, una, una inversión, eh, se habla de que algunos sectores también privados han hecho algún, algún tipo de inversión, también el Estado, pero yo creo que ya debe, se debe concluir el Estado debe terminar esa carretera para que a San Francisco de Macorís eh, le llegue, incluso eso va a fortalecer lo que es la economía de San Francisco de Macorís. Todos sabemos que San Francisco de Macorís es la capital del Nordeste. Así por esta razón debemos sí. ir siendo visionarios y pensar y fortaleciendo lo que es la capital del Nordeste, San Francisco de Macorís. Vamos a traer gente con comodidad eh. vía vehicular de Samaná, viceversa, Nagua, Río San Juan, Gaspar Hernández, y por qué no también de Puerto Plata. Sí, claro. Entonces entendemos de Era, que... Eh, lo que pasa, yo tengo una, una preocupación con eso. En una ocasión se hizo un programa allá arriba que se llevó con la intención de socializar el tema medioambiental, de impacto ambiental, creo que era que se hablaba. Lo cual yo decía que era escondiendo el informe de gasto que ha tenido la carretera. Porque la trocha ha estado ahí el trayecto ha estado ahí desde época de antes de Balaguer yo siempre recuerdo que y llegué ahí estando muchachito con mi, con, eh, un, creo que fue una excursión de Boy Scout, y eso estaba así pero ¿por qué no se ha sincerizado la inversión que se ha hecho porque tengo entendido que son 830 millones de pesos porque viene trabajándose desde Cabrera para acá o de, de aquel lado para acá y parte de aquí el puente faltaría de boba. De, de Cabrera. De nuevo, de, de los Memisos, de ahí, de cerca de los Memisos, porque va a salir a la carretera de Cabrera. ¿Se va a palmar con Río San Juan? Con Río San Juan. Es el Palmarito. Correcto. Es un enlace de a nivel de distancia, yo estábamos calculando. ¿Cuánto más o menos? Nosotros estábamos realizando recientemente una rueda de prensa, reiterando realmente la petición de esa construcción, de esa carretera. Y el análisis que hemos hecho con su distancia son alrededor de 40 kilómetros de construcción de carretera uh -huh. que estamos exigiendo. Juan Juan María. ¿cuál? ¿Tú has, eh, Pero permiso. falta también el puente. Permiso. Sí, el puente aún no, no, no, no, no está hecho. No, no, una preguntita. Yo, yo, Ahí no mismo pregunto, no. yo te pregunto, te pregunto yo Pero óyeme, sí, de que, hacer que hacer Para de que, que dé una hacer. ronda para preguntarte otra vez. Pues está bien. Adelante. ¿Y qué es eh, esto? Hay una distancia. Ahora mismo usted está en Río San Juan y quiere llegar a San Francisco de Macorís. Y necesita recorrer 127 kilómetros, dos horas y 15 minutos. Río San Juan para llegar aquí a San Francisco. Ahora, esa carretera se termina de construir, son 40 kilómetros 45 minutos. Usted lo podría recorrer en 20 minutos, lo en oiga, 15 minutos. Lógico, eso es lo que estamos. Entonces, que estamos eh, ahí se, se lanzaría a San Francisco de Macorís. A, a un escenario de desarrollo ecoturístico y turístico que nos acercaría a nosotros, a uno de los polos más importantes del país. Miren, eh... eso es interesante y debemos también destacar, eh, Fubio y lo demás. San Francisco de Macorís, lamentablemente, no tenemos eh, grandes atracciones a nivel de uno poder, por ejemplo, eh, recibir eh, visitas y enseñar algún tipo de, de interesante. Y eso nos serviría como ese Fulvio Vamos a estar a, a media hora, a 30 minutos sí. de playa. Además, vamos a disfrutar de, de, una, de una zona totalmente natural eh, que a los turistas le encanta y les gusta eh, eh, visitar esos lugares. Por esta razón, yo creo que es una gran necesidad para San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Acreditado. Eh, yo pienso que nosotros... Como comunicadores profesionales tenemos que mirar el asunto con un poquito más de, de, de rigidez. Uh -huh. ¿Cuáles son los informes que se han hecho eh, que apuntalan el beneficio que va a tener esa carretera para San Francisco de Macorís? ¿Qué tiene que hacer el gobierno de San Francisco de Macorís para que esos supuestos beneficios se traduzcan o se concreticen? ¿Cuál va a ser el beneficio directo que va a tener San Francisco de Macorís con que se haga esa carretera? Porque yo supongo que no se trata simplemente de que nosotros lleguemos a una playa más rápido. O sea, eso en, en todo caso a quienes va a convenir ya son a los pueblos que tienen playa nosotros como municipio, como ciudad, ¿en qué nos beneficia? ¿Dónde están esos estudios? ¿Quién lo hizo? ¿De qué se dispone? Eh, ¿Cuál es la infraestructura que hay que realizar? ¿Cómo va a impactar el empleo? ¿Cómo va a impactar el medio ambiente? O sea, esas son las informaciones que nosotros tenemos que tener. No es un asunto de, de que la carretera está ahí, de que está a 40 minutos, de que está a 30 minutos. ¿En qué nos beneficia que vayamos a invertir 800 o mil millones de pesos para una carretera que no va a generar un centavo para San Francisco de Macorís si se dispone de esa información a mí me gustaría oírla fíjate eso es lo interesante de la visión de los países que se desarrollan y avanzan tú visitas por ejemplo países fuera y tú coges la carretera que, que muchas veces no ve eh, ni una, ve una casa a distancia pero se hace con un objetivo fundamental de crecimiento y avance de la, de la nación eh, ¿en qué podría beneficiar Enormemente a San Francisco de Macorís y la región. San Francisco de Macorís se va a dinamizar lo que sería el comercio. ¿Cuánta gente no vendrían a San Francisco de Macorís de esa zona a comprar, a hacer su compra a San Francisco de Macorís? O sea, San Francisco de Macorís sería el, la ciudad que se podría beneficiar aún más porque van a venir muchos inversionistas, van a venir, van a venir muchos consumidores a esta zona, a comprar. San Francisco de que se ha convertido aquí en Macorís tenemos todos los bancos del país están instalados. Aquí tiene muchas grandes, grandes empresas. Entonces, a la hora que se saque esa carretera, vendrá más inversionista. Por esta razón, cuando llegue más inversionista, van a llegar más consumidores y va a, ser, va a haber más visitas en nuestro pueblo. Juan María, en la, en la construcción de la carretera hubo un tema de discusión <tose> Pero, aquí que van a venir los inversionistas? Porque yo no lo entiendo. En ese momento. Eh, eh, por ejemplo, recuerde que hay gente que desampara. Pero lo que, es que el agua, viene a comprar lo que es un consumidor no es un inversionista. Un inversionista lo quiere. No, al... no, no. Pero, por ejemplo, el comercio de allá. ¿Y no, es eso, a, lo a, lo que, a lo que él se refiere es a Ajá. que el comercio de allá pudiera venir a suplirse aquí. Por ejemplo, los pueblos pequeños normalmente. Y se también utiliza... inversionistas hacen eh, eh, inversiones eh, aquí. Vamos a un Un dato. Un dato. En ese momento cuando se anunció eh, la construcción de la carretera, en, en, cuando se dio la disputa también del tema medioambiental, que eso hizo que se, hizo hizo que se echara para atrás, e, inmediatamente se anunció la construcción de la carretera. O, Empresas Carolina, norteamericanas. no fue el tema medioambiental, fue el tema de la corrupción. Bueno, pero en eh, los carretera. medios salía así que el PDM había fijado así. una posición de un tema medio ambiente. Ellos taparon en la o sea, el dato que voy a dar es relación a la pregunta que hace que no Sócrates existía. y de cómo impacta el Ajá. hecho de hacer carreteras solo por hacerla. Inmediatamente, eh, pues una empresa norteamericana Estamos anunció viendo, que haría una inversión no el, de muchísimos el, millones de, lo, de dólares, no recuerdo un video si 30 de, de millones trayecto, de dólares, la está. cantidad... Eh, no, no la tengo, pero lo que sí es que esto motiva a que vengan a hacer inversiones, ya sea en villas, casas de veraneos, por esa zona, sin afectar el, el aspecto medioambiental de la zona, que eso es uno de los planteamientos que se han hecho. Y que sí surgió como información real. Y que incluso, Mira, un, un, incluso, escúcheme ahí para agregarle a lo que ella dice, eh, se dice que parte de la carretera incluso estaba dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva científica eh, Lomaquita Espuela. Eh, ¿Se resolvió ese, ese tema, ese, esa discusión que había con el tema medioambiental? Esa parte no puedo profundizar porque no tengo el dato específico. Uh -huh. Pero yo quiero eh, decirle a Sócrates que debemos analizar, por ejemplo, qué impacto ha tenido una inversión millonaria que nosotros le estamos pagando, cada uno que estamos aquí presentes, estamos pagando esa, esa carretera. La que se hizo, por ejemplo, vía Samaná. O sea, ¿Qué impacto tiene esa carretera? Que no debieron hacer, hermano. Ok, pero la hicieron. ¿ha tenido por qué la hicieron? Porque había que favorecer a personas a las que el gobierno le debía favores para que cogieran eso. Y por eso ahí se han creado eh, peajes hombres, por eso al presupuesto de la Nación se le saca cada año cerca de un 15 y un 20% para pagar por un contrato que se hizo que lo que hizo fue endeudar a, a, a la Nación. Y eso es lo que pasa con las construcciones que se hace aquí. La mayor parte de las construcciones que contrata el Estado lo hace como un favor político para pagarle a alguien para que se gane un dinero. Aquí no se hace una inversión en infraestructura con el criterio de desarrollar esas partes por donde van a pasar la carretera. Y eso es lo que a mí me preocupa. Porque, o sea, se pone muy bonito, van a hacer una villa, van a hacer qué sé yo qué. Miren, en los sitios donde figuran los hoteles, cinco estrellas, todo incluido. El impacto que eso tiene sobre los pueblos donde están incrustados es cero. Porque cuando se vende todo incluido, todo se queda dentro del hotel. Se, si el turista señor. no le permite que salgan a la calle, no se produce ningún beneficio. Y yo digo, San Francisco no, no, pero de Macorís. En este, caso, en este caso es diferente, porque aquí es, por ejemplo, eh, el, eh, es un ecoturismo. Mira, mira, no, nosotros, nosotros por ejemplo, ¿qué nosotros tenemos como pueblo? Que es una situación que yo lo he discutido en otra parte que me preocupa. Zona franca. Las naves de zona franca que están ahí. Esa es una de las primeras necesidades que nosotros tenemos para desarrollar. Una de las primeras inversiones que quizás nosotros debiéramos tener: crear fuente de empleo que nosotros necesitamos para tratar de paliar la delincuencia que existe en San Francisco. Pero las carreteras te permiten conectividad. Pero, o sea, pero claro que te permite pueblo? conectividad. Pero yo lo que te estoy diciendo es, se hicieron los análisis para eso, se hicieron los estudios para eso. ¿Qué arrojaron? ¿Cuál es el impacto? Déjame, para déjame hacerte un aporte. ¿Tú, tú usted, como déjame hacerte un aporte. ¿Qué, bene qué beneficio tendrían? O sea, si déjame comercio. hacerte un aporte. San Francisco de Macorís en la zona de montaña tiene un potencial tan parecido o igual a lo que tiene Jarabacoa Arabacoa, entonces Jarabacoa está bien interconectado con Constanza y sí. con La Vega y Santiago. A nosotros nos falta esa carretera. ¿Por qué? Porque esto va a crear el incentivo para que la parte culturística se pueda desarrollar. Y la ciudad de San Francisco tiene el desafío de poner las infraestructuras necesarias que permitan que... Todo lo que aquí haya pueda ser objeto de un tour operadores, de tour operadores mundiales que tengan la, la obligación claro. de cruzar a... y ver y trabajar aquí. Entonces, esa carretera con medidas medioambientales de sostenibilidad se puede construir. Juan María, ¿qué nos dice? Fíjate, yo reitero y yo considero de que nuestra provincia de Duarte baja a el su desarrollo a medida que el Estado... Haga las inversiones necesarias. ¿Qué trae con esto esta carretera? Vendrán muchos turistas. Por esta razón habrá inversión en la zona que va a dinamizar lo que es la economía de, nu de nuestra región nordeste. Pero más aún también va a haber oportunidades de empleo. Nuestra zona, adolecemos de oportunidades de empleo. Decía Sócrates realmente de la zona franca. Estamos de acuerdo. Pero ¿cuántas veces nosotros como comercio, como Cámara, no hemos solicitado la reapertura, la modernización de la zona franca de San Francisco Macorís, pero realmente la pedimos, pero no tenemos lo económico para hacerla. Es responsable de hacer la zona franca que está en movimiento y detrás inversionista de inversionistas la zona. Básicamente, lo lógico es el empresariado junto al Estado, pero la mayor fuerza la tiene siempre el Estado de canalizar, que es que tiene la vía más, más importante, para que se haga lo que se haga, haya que hacer en, la, en cada provincia. Yo considero que si se activa Zona Franca, se hace esa carretera, habrá más inversiones y más oportunidades para nuestra región nordeste. Yo creo que sí. En Muy un bien. momento, y ya por último, quiero hacerle una pregunta, y si los muchachos también pueden orientar en ese sentido. En torno a esa carretera eh, hubieron algunos comentarios de que era para beneficiar a personas específicas. Eh, el nombre me parece David Díaz, algo así, no, no recuerdo bien de personas que tenían inversiones millonarias. David y Gabriel, no, David, Gabriel, Gabriel, sí. Gabriel. O sea, se entendió que eran quienes estaban detrás de la motivación de la construcción de esta carretera. Eso no puede decir. Esto sabe que siempre, en todos los aspectos, hay un, siempre sale a reducir algún tipo de, de interés. Lógicamente, de hacer una gran inversión, habrá gente que tiene grandes inversiones en la zona que van a ser eh, favorecido, pero recuerden que cuando la naturaleza llueve y cae agua, ¿quién es que se beneficia? Nos beneficiamos todos, entonces no, no debemos ser egoístas, yo mismo no tengo un, un terreno de tierra en la, en la zona y estoy siento que se hace carretera, no tengo a, para algo, una, tarea, tierra, pues. una tarea de tierra, entonces yo considero que no debemos pensar de que un amigo, un vecino un inversionista se vaya a beneficiar porque el gobierno haga una, una inversión lógicamente eso es positivo ¿Cuál es la situación real ya para finalizar? De, o sea, ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer? ¿Está paralizada? ¿No hay iniciativa del gobierno para la realización? Fíjate, esta fue una carretera que incluso cuando el presidente Daniel Medina estuvo 2003. aquí en San Francisco Macorís eh, en el 2012 que fue su apertura a nivel de gobierno, en un encuentro sostenido con la empresaria de San Francisco Macorís y se comprometió después de hacer un levantamiento y ver realmente los beneficios y las razones positivas que tiene esa carretera, la anunció incluso que la iba a hacer. Se ha hecho, algunos pequeños, se ha hecho algunas pequeñas inversiones, pero realmente no está finalizada. Por tal razón nos reiteramos de que se retome el tema y que el Estado realmente concluya lo que es la carretera porque también ya hay inversiones en la sí. zona que se deben ponderar y no dejarle a, a la de pérdida. Juan María, Ajá. ¿qué están haciendo el sector comercio, la sociedad franco-macorizana para decir esa carretera? ¿Simplemente por prensa o por reuniones o están haciendo otro tipo de actividad No, no, se ha hecho, aparte de la rueda de prensa, para dar para reiterar, porque ya yo tengo algo que se, ya, se ha dicho anteriormente, eh, aparte de la rueda de prensa a nivel de, de, de, de comunicación, también se ha hecho uno contacto con el con el, el de obras públicas, con el con el ministro. Realmente han estado positivos, pero no se ve la acción, no se ve la práctica. Solo se ha quedado lo que es en términos de teoría. Lo que queremos ver ya la realidad de la petición que estamos haciendo para beneficio de todos. Bueno, y ahí está. no hay eh, que construir esa carretera, definitivamente, independientemente de lo que planteaba nuestro amigo Sócrates. Mucha gente de Río San Juan vendría a, a, a nuestra zona, a nuestra provincia, y mucha gente de San Francisco de Macorís iría en cualquier tipo de vehículo a esa zona, por ejemplo, a hospedarse. Eh, uno a veces no puede subir por la cuestión de la condición de la carretera. Creo que es la una comunicación vial es importante importa. porque permite la conectividad. De, de, de, de, de las provincias. Muchísimas gracias, Juan. Ya, ya, ya, quiero un puntito, tanto finalizar. Aprovechar después de la carretera de la programación que tiene la Cámara de Comercio. Yo quiero invitar a aprovechar de que Pero el día 15 Dios. de diciembre tenemos la gran fiesta de Pero fin de un año. Un segundo, para el Juan comercio. María, por favor, porque nos escuchamos? Pero, por que 4, por que un la pues continúe. Continúe, por favor. Eh, quiero aprovechar, de la gracia e eh, invitar a todos los comerciantes, al empresariado. El 15 de diciembre tenemos la gran fiesta navideña eh, organizada por la Cámara de Comercio. Es una gran oportunidad para aquellos empresarios que no tienen capacidad económica, buscar una orquesta. tenemos dos orquestas ese día. Usted simple y llanamente va a comprar su boleta y puede llevar a su personal. El 15 de diciembre, el club de a partir de las 3 de la tarde. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias, Juan María, presidente de la Cámara de, de, sí, la la Cámara de Comercio Provincia Duarte de mañana